amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Bueno, y hoy vamos a estar eh, analizando un poquito y vamos a hacer un gameplay con este, con este TL1 LPC Que es el nuevo que acaba de salir fresco, fresco, recién salido del horno Podríamos decir, miren qué lindo que está con, estas, con todas estas cositas que trae eh, El matafuegos ahí atrás, trae los skates, las lucecitas del escenario tiene la batería ahí atrás, los parlantes, la consola ahí de sonido también acá al costadito. La verdad que está, está muy muy lindo, muy bueno. Tiene pinta de que es muy divertido. Eh, tiene el, el buffer ese ahí adelante, la verdad, yo mucho de música no, no entiendo, pero, pero bueno, está, está lindo el tanque en sí. Tiene muy lindo aspecto. ¿Y, y qué podemos decir del tanque en sí? Bueno, podemos decir el tanque que tiene un daño de 280. Que penetra 208 con su bala, con la munición perforante, podríamos decir. Y que de munición premium, o munición gold u oro, tiene una munición hit y que penetra 280, bien, con la hit. Eh, un tiempo de recarga de 7,26. Esto es, digamos, equipándolo como lo equipé yo, con... La ventilación mejorada con la barra de carga y le puse las ópticas revestidas, tenemos una velocidad de apuntamiento de 2 segundos con 11, una depresión de cañón de menos 9, bien menos 9, o sea es una buena depresión de cañón eh, y una elevación de 19, es un montonazo, o sea que para arriba vamos a poder ver un montón, vamos a poder ver no solamente ver sino disparar, tener el ángulo del de cañón disponible para disparar. La velocidad de giro de cañón, 41, es una velocidad bastante aceptable, bastante buena, podríamos decir. Puntos de vida, 1.400, lo estándar en los tanques medianos de, de nivel 8. Pensá que un, un Defender tiene 1.600, eh, un Lowe, un pesado, tiene 1.650. Así que está, está bien, el, el ligerillo el M41 tiene 1.100, o sea que está dentro del, del promedio, podríamos decirlo tranquilamente. Bueno, puntos débiles, blindaje de chasis 88, la verdad que es un blindaje bastante escaso, por así decirlo, tendremos que sacar torreta, que tenemos 177 con esta torreta, lo que sí la veo es que es muy muy elevado el tanque, bastante alto, por así decirlo, No, me parece que hay que tener un poco de cuidado también con esa escotilla ahí del comandante, eh, hay que tener cuidado. Potencia de motor, eh, 600 y pico. Lo que nos da, lo que es importante, una potencia específica de 17,84. Eh, tengan en cuenta que, bueno, tiene un poquito más de peso por las cuestiones que le fuimos metiendo. Eh, velocidad máxima, 50 eh, hacia adelante y 20 en, en reversa. Una velocidad de rotación de 50. Bastante, bastante buena, la verdad que es una, una velocidad de rotación bastante buena. Mirá que un ligero tiene 62. O sea que está bastante, bastante bien. ¿Qué más podemos decir? Camuflaje 231. Bueno, piensen que no lo tengo con ninguna habilidad de camuflaje. Con lo cual el camuflaje es muy, muy bajo. A ver si le metemos... Vamos a suponer que tenemos camuflaje al 100. Tendríamos un camuflaje de 359. Lo cual no está mal ni bien. Está, digamos, por debajo de la media en realidad. Es normal, es normal. Tampoco es guau. Wow. Eh, no creo que usemos este tanque solamente, digamos, snipeando todo el tiempo Podemos hacerlo en alguna partida Pero lo ideal sería poder ir moviéndose por el, por el mapa, ¿no? Bueno, eh, y la detección de 459 rango de visión Pero tengan en cuenta que tiene las ópticas Y tenemos la ventilación mejorada Lo que nos da un poquito más de, de alcance Porque también tenemos hermanos en armas Que ya no viene directamente... De eh, fábrica con el tanque y un alcance de radio de 777 Bueno, vamos a terminar de, de equiparlo Yo le puse, por supuesto, lo primero, la primera habilidad que para mí corresponde al comandante Es la de sexto sentido Bueno, y acá ya podemos ir más o menos viendo y poniendo lo que cada uno considere, cada uno quiera Digamos, eh, en, la, en las diferentes habilidades de, de, los, de los tripulantes bueno, eh, yo en mi, en las habilidades le voy a poner. Vamos a arrancar primero por lo que es el artillero. Vamos a ponerle así, por lo menos le voy a equipar yo. Eh, disparo instantáneo. Que tengamos más eh, precisión en el movimiento de la torreta. Bien. Así lo equiparé yo, por lo menos. Disparo instantáneo al 100%. Después tenemos la habilidad de eh, lo que es el conductor. Tenemos freno con embrague, que, pero la verdad que con la rotación que tenemos mmm, no sé si hará mucho, mucha falta, podríamos decir. Incluso podríamos ponerle conducción todo terreno o marcha suave. Yo le voy a poner marcha suave, que mejora la presión cuando se dispara en movimiento. ¿eh? Porque es un tanque que lo voy a estar utilizando así, tipo más con el tema de la movilidad y eso. Eh, después habilidad para lo que es el cargador A mí los que son la, las habilidades del, del cargador Mucho no me no me piache ponerle algo específico Salvo que sean las últimas Podríamos ponerle algo como subidón de adrenalina Que cuando te queda un menos del 10% Recargas eh, más rápido Pero si no, la verdad es que no sé Le puedo poner camuflaje al 100% O lucha contra incendios o reparaciones mm, yo le voy a poner en mi caso un poquito de... Le voy a poner reparaciones. Porque el camuflaje se lo puedo poner directamente con, la, con el tema de las directivas. Acá abajo. Bueno, y acá ya más o menos tenemos algo armado. Bueno, vamos a ponerle esta que creo que ya esta sí hay que entrenarla directamente. Vamos a ponerle lo que es la conciencia de la situación para mejorar el alcance de, de visión. Que siempre es importante tener una, una buena visión. Esa sí ya va al 0%. Acá vamos a meterle, eh, no le voy a meter objetivo designado porque no somos spoteadores directos. Con lo cual no hace falta objetivo designado. Recuerden que hace que se vean los objetivos que espoteaste durante dos segundos más. Eh, luego que dejaste de spotearlos. Con lo cual yo le voy a meter eh, el camo directamente. Vamos a ir metiéndole esto para que se vaya ocultando un poquito más el tanque. No seamos tan, tan, tan visibles por lo menos. Eh, lo que es el conductor, freno con embrague, repito no creo que sea indispensable por lo menos todavía, podemos ponerle o conducción todo terreno que sería una buena alternativa que reduce la resistencia al suelo cuando vamos por terrenos blandos o, o por la nieve o por el agua y esas cosas para que el tanque vaya mejor todavía aún y eh, por último en el cargador vamos a meterle la verdad que repito, vamos a meterle camo porque intuición, subiendo en la línea y eso no me, no me piache todavía, no me interesa mucho que digamos Y vamos a darle directamente batalla. Estoy acá en el server de Sudamérica. Bueno, eh, la verdad que este tanque es una novedad, está lindo, tiene buena pinta, por lo menos eh, en lo que es el aspecto en sí del tanque. Tiene, tiene cosillas así como muy, muy entretenidas, muy divertidas. Eh, el tema de lo que es la banda. La, la banda ahí, cómo es que se dice, la batería, la guitarra eléctrica, los buffers y todo eso. Lo que sí, bueno, analizando un poquito antes de empezar a jugarlo por primera vez, porque esta es mi primera partida. Bueno amigos, hice un pequeño corte porque estuve esperando demasiado, casi 7 minutos para que agarre batalla. Entonces agarré y me pasé a Norteamérica para no hacer el video tan tan largo, con 10 minutos casi de espera. Con lo cual, eh, bueno, nada. Me pasé, corté el video, jugué la, la, la partida y acá estamos entonces. bueno ahí con el con el solidito. Bueno, estamos acá en el Haloop. Eh, fíjense todos los TL1 LPC que hay por acá. El, de la banda Offsprings. Y bueno. Mmm, el IS-6 que nos acompaña por aquí. No creo que sea la mejor alternativa para ese IS-6. Podría estar carreando en la zona de pescados hermosamente. Pero bueno, decide venir aquí. Tiene un cañón bastante grueso. Ya el Type 59 se está comiendo los tiros, deciden ahí en manada de lobo irse todos por allá abajo no creo que sea la mejor alternativa um, bueno, ahí aparece el T-44 vamos a probar la posición perfecto donde dice que va el proyectil, ahí va eso está buenísimo, tiene muy muy buena precisión, en este caso fíjense que estamos a una distancia bastante bastante larga no somos un cazatanque ni mucho menos así que bueno, vamos a, en principio a esperar un poquito, vamos a ver cómo se desarrolla la partida what en WTF Que hace el pesado acá al lado mío Pero bueno, decide estar ahí qué va a hacer es así Bueno, acá a las 130PM No le vamos a poder dar, salvo que hacemos un poquito más El chasis Bueno, entonces no podemos hacer nada Creo que acá nuestra labor se terminó No hay mucho más eh, que pegar un tirito Ahí las baterías que brillan eh, Ahí aparece el STA1 Antes de irme a ver si podemos meter algún tirito más eh, metemos marcha atrás. Fíjense que va bastante bien de movilidad. El T44 también que aparece nuevamente. Ahí no termina de cerrar, pero mira dónde. Espectacular. Perfecto. Ahí le metemos un tirito más. Vamos 589 de daño. El STA-1 que está jugadísimo. Ahí tiro apresuradamente y reboto el tiro. Bueno, el Scorpion que no falla. Eh, pero bueno. Miro un poquito más el T-44, observo un poquito más el panorama La 130, a ver si está por ahí Bueno, ahí no, no, ya está Creo que no podemos hacer mucho más acá Quiero ir para la zona de, de pesados A B-1 A-1, por ahí más o menos Al rincón, a ver qué onda A ver si podemos dar una mano allá Porque allá se están Se está vendiendo el pescado Entonces tenemos que ir para aquella zona A ver si podemos llegar a a dar una mano y a ayudar un poquito Porque si se los comen Van a venir derecho a nosotros Además asumo un poquito este rol Porque tengo un IS-6 Que está cambiando el H4 Con ese blindaje Con esa torreta Con ese cañón Acá en tier 8 Podría estar acá haciendo destrozos Y repartiendo bombas para todos lados Yo lo tengo el IS-6 Es un tancazo en tier 8 Ahí me pongo tiro Fíjense que me lo dan eh... Ponele que en la cúpula del comandante Ponele, porque en realidad fue al lado Pero entró igual eh, Bueno, dale Perfecto, sigamos entonces Ahí me quedo mirando A ver en qué parte entró eh... Tenemos al lobo ahí Que está mostrando mucho el chasis El lobo que nos penetra Nos entran todos eh, y todos van a la cúpula del comandante Obviamente como no ser de otra manera Bueno, ahí disparo rápidamente Porque tengo 5 tanques adelante Con lo cual decido que Hay miro donde me, me, me, me tiraron Con lo cual decido retroceder Porque tengo un PK-100, un Lowe Y no sé qué más hay por ahí están todos acá El Emil está haciendo bien su laburo de aquel lado Porque está Disparo rápidamente Rebotamos el tiro del Lowe con APCR 294 de penetración en Lowe. Y así todo. Le rebotamos. Lowe. Eh, tú te quedas ahí. Chao. Me voy. <ríe> me voy a la miércoles porque no, no. O sea, un BK100 en Lowe me, me cocinan. Y además tengo 180 de vida. Tenemos 1400 puntos. 1496 de daño. 258 asistidos. 640 de bloqueo. Vamos a ver si podemos meter algún tirillo más por aquí. Nos enfrentamos al BK100. Eh, le dan a nuestro compi El BK100 que no se preocupa por nosotros Mejor 311 Fíjense el daño que le sacamos El BK100 está empecinado con darle algo allá adelante Nosotros seguimos aprovechando eh, Y el Skoda T27 que está campeando En... No sé dónde, pero por allá atrás Debe estar en D7 más o menos Por ahí nos termina de liquidar Bueno eh, 2109 hemos hecho, chicos es lo que... Es lo que hay. Básicamente hemos hecho esto. 2109 de daño. 640 de bloqueo. Y 364 de eh, lo que es... Daño asistido. Eh, pero bueno amigos. ¿Qué va a ser? Es así. No tenemos otra alternativa Así que bueno chicos. Básicamente esta ha sido la partida que hemos hecho. Eh, a ver, vamos a ver qué están haciendo nuestros compis por ahí. Mientras me tomo mi mate, Silvio. Vemos al Emil ahí. Que va a ver perfectamente. Bien, bien ahí por el P44 Pantera. Ahí le está dando seguramente el Skoda y alguno más que esté por allá. Eh, tenemos ahí nuestro compi que está luchando contra el TL-1 Está medio complicado El P-44 Pantera que decide retroceder No me parece mal, no le queda mucho De vida El Scorpion G El WZ-111 Que también nos queda eh, Con el TL-1 que se asoma Fue tiro por tiro El P-44 Pantera que también sufre las mismas Acá se lanzó el Skoda T-27 viene el Scorpion ahí, que para mí se lanzó un poquito tarde con toda esa cantidad de vida tal vez podría haber hecho más por nuestro lado igualmente hizo una buena partida por aquel lado supongo, con un cazatanque de ese estilo eh... en tier 8 y en este mapa eh, la tenés que romper con un Scorpion con un Scorpion G eh, bueno, el Emil que está acá tranquilo, vamos a ver qué hace el Scorpion está perfecto, está muy bien o sea, asume comerse el tiro, los 200 y pico de daño, ahí aparece la 130 pm, que él se va un poco para atrás no habiendo artillería y todo, yo creo que podría haberse quedado ahí, con el cierre retícula que tiene la 130 pm y encima estaba subiendo en movimiento yo creo que él se podría haber quedado, tipo, adelante o atrás y mientras subía, podría haberle metido un buen bombazo eh, bueno, el Emil acá, que está... Está mano a mano con la otra 130 PM. Ahí que le emboca un tiro. El Emil lo que hace muy bien acá es utilizar lo que es el, la torreta, digamos, durísima que tiene. Ahí se lo lleva el Scorpion de manera impecable. Se come un tiro, pero bueno, es también es necesario. Es una partida muy, muy... Está buenísima porque ahí se come un tiro de más. Que no tendrá que haberse comido. No lo mata, no se lo lleva. Ese tiro se lo comió de más. Bueno, acá sigue... <risas> Se sigue metiendo atrás de, del chasis, del cadáver Rebota, obviamente Tiene una torreta durísima el Emil No porque sea simplemente tan tan dura Sino por la inclinación que tiene Fíjese la inclinación que tiene Es bestial Están midiéndolo Ahí lo están midiendo como Como, como un sátrapa Bien, perfecto, le mete un tiro Otro tirito más Segundo tiro Y el tercero, uno más Uno más Ay, le el tercer tiro Maldición, maldición, maldita Pide ayuda, pero ya estamos jugadísimos El 130PM que le tira explosiva, claro Sabe que así le va a hacer daño Por lo menos le va a ir sacando de a poco Y un tiro más de explosiva que le pegue Y ya está en el horno Bueno, eh, queda el tn 1 allá Que se lo termina por llevar Viene el Scorpion ahí, perfecto, buenísimo el Scorpion está bien. Lo que hace decide rodear la posición. Me parece que está en lo correcto. Eh, por si las moscas van mirando para atrás. Va apuntando hacia ese lado. Por si se le decide tirar el TL1. Está bien. No está mal lo que hace. Se llevó a 6. Eh, la verdad que está bien. Ahí le escribimos good luck. Buena suerte. Para apoyarlo ahí. Y que haga las cosas lo mejor que pueda. Igual... Tiene un loguito de, de... Un buen logo Tiene buena experiencia, aparentemente. Ahí aparece el TL1. Y lo espotea. Y se lo lleva Maldición, maldita. Y termina muriendo este Scorpion. Nuestro aliado. Pero bueno, amigos. Eh, más que nada quería mostrarles lo que era este tanque. No quiero hacer más larga, más larga el video. Así que, bueno. Esta fue la replay de, del juego que acabo de jugar recién. En el haluf Bueno, puntos a tener en consideración. El chasis rebota algún que otro tirito por la inclinación que, que tenemos, eh, la torreta, ojo con la cúpula del comandante porque todos los tiros van a ir ahí seguramente y entran todos, así que hay que tener mucho mucho cuidado con eso, a moverse un poquito más, fíjense que yo no estuve estático permanentemente y sin embargo me puntaron todos ahí, también que yo tenía cinco tanques adelante eh, y así todos pudimos hacer los 2.100 de daño, pero bueno, hay que tener cuidado. Eh, en ese sentido, y el chasis es muy, muy blandito, la movilidad es buena, la, el apuntamiento es bueno, la precisión es buena el daño no es el mejor del mundo, pero está bien, entre 280, 300 más o menos fuimos pegando por, por tiro fíjense, 302, 311, eh, 309, o sea, siempre vamos a sacar por lo general arriba de 300 eh, así que bueno, la verdad que está bueno el tanque, si lo pueden adquirir, buenísimo y tengan en cuenta otra cosa, que vamos a estar sorteando uno de estos tanques, uno de estos tl uno LPC, seguramente acá en el canal, así que estén muy, muy atentos con eso. Y bueno amigos, nada más, me despido, no quiero hacer más largo el video y nos vemos en la próxima. Chau, chau.